Hola Adam, ¿Qué? mira que tengo, ey, Adam, ey, no me molestes, estoy ocupado, mira, ¿qué es? Es una nueva aplicación de nuestra cafetería universitaria. Me gusta mucho, inténtala. Dale. Mm, creo que elegiré las baleadas. Wow, baleadas. Mm, se ven tan ricas. De verdad, es una muy buena aplicación, se la recomendaré a todos.